Me encuentro con Obdulia, que es la presidenta de ACNECAM. Bueno, ella me está diciendo que está en un stand, ¿verdad? ¿Qué te ha parecido la feria? Porque hoy es sábado, último día. ¿Qué te ha parecido? Bueno, me parece excepcional. Creo que es un punto de encuentro fundamental en el que todas las asociaciones... Con todo tipo de problemáticas sociales que tenemos, nos encontremos, nos conozcamos y demos la oportunidad al resto de la sociedad canaria de que vengan, nos vean y hacernos un poquito más accesibles, como bien dice la feria. Sí, sí, sobre todo quitar barreras. Pero bueno, yo creo que las expectativas de la feria han estado muy bien, muy altas, ¿no? Bueno, yo creo que sí. Al momento, hoy sábado lo veo un poquito flojito. Sí. Pero los días anteriores han sido estupendos. Sí. Vamos a ver si las objetivas finalmente antes de la una y media se cumple Sí, es sí, a primera hora, todo, imagínense. Todavía no ha la gente ni la guagua. Ni la, ah, ni la guagua. Bueno, pues vamos a esperar a la guagua. Pero sí, sí, la fe es genial, estupendo. Vamos a ver si cumplimos predicciones del año pasado y las superamos. ¿Y con los demás compañeros de otras asociaciones han podido hablar, han podido tener algún... Una toma de contacto. Hemos hablado las que hemos podido, porque es que es tanta vorágine de conversaciones, de contactos que en principio estamos todos muy contentos. Y que ojalá se repita otros años para poder tener la opción de, al menos durante tres días, vernos un poco más a la luz pública. Ya lo saben, están pidiendo una tercera gran canera accesible, una tercera feria, ¿verdad? Ojalá, ojalá. Sí, sí, eso es lo que queremos. Y con más ánimo, con más ahínco. Y que cada año que pase sea aún más accesible esta isla. Ven para acá, para acá, para acá. A ver, cuéntame algo, ¿qué has visto por aquí por la feria? Eh, hemos visto los caballos justo a, aquí al lado y mm, hemos estado en el, en el stand de, de, de en la Asociación de Enfermedades Neuromusculares de Canarias. Vale, y bueno, ¿tú crees que ha estado muy bien, verdad, la feria? Sí. Ay, como digo, lo contrario, <risa> Vale, ¿y tú qué, qué me cuentas? Bueno, que la feria está muy bien. Eh, aquí hay un eh, montón de cosas que ver Sí. ¿no? sí. Está completa Ajá. bueno vamos a, un, a una gracias, de salud así como un adiós hasta el año que viene tercera...